Buenos días, vamos a salir a correr y a levantar basura, estamos en avenida Universidad, con pequeñas acciones, cambia tu comunidad, cambia tus hábitos, que todo lo demás cambie por consecuencia, que tengan buen día. No puede ser que la gente contamina no se entiende. <risa>